La dulce niña de cabellos rubios ha bajado para percibir mis ojos. Ha de tocar mi frente con sus manos tiernas y angelicales. Ha de besar la parte más protuberante de mi rostro. Ha de oír el sonido de mis lágrimas de sangre. Ha de mirar profundo y desentrañar nudos en el infinito océano lagrimal. Ha de arrojar aliento a las flores ya marchitas por la espera. Ha de alcanzar junto a su servidor el espacio infinito luciernagal. Ha de volar sobre nubes de pensamientos muy profundos, calados de rocío y llanto.